En directo desde Murcia, ducentésimo, trigésimo, segundo día, seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra la pasarela que está construida sobre una acequia, la gente no quiere muros ni pasarela. Todo esto tiene explicación. Vamos a explicarlo ahora después. Cecilio, te queremos. Yo digo que la gente no quiere muro y va y la gente dice Cecilio. Cecilio, te queremos. Te queremos. Cecilio, te queremos. Te queremos ...te queremos muro. No queremos muro. Te queremos a ti. Eso, queremos a Cecilio. A los muros no. Bueno, bueno. Esto se debe. Esto se debe a que la gente se entera de las cosas. Uno no dice prácticamente nada, pero la gente se entera. Y como, y como dice Mavi, creo, me dice es que la gente somos los medios. Y me ha dado la bofetada, porque es la frase que digo yo tantas veces, y, va, y me la suelta a mí. Y me la ha soltado. Me ha dicho, ¡zasca! Me ha hecho un zasca en toda la cara, me ha hecho a mí. Pues sí, esto se debe a todo este Cecilio, Cecilio. Eh, mientras yo aquí estaba comentando que la gente lleva 232 días ...en las vías, porque no quiere muros? Pues porque... Eh, ...durante la retransmisión de ayer, recibí la... Re, ...recibí el, la distinción, la distinción como... ...Vip Oro en Periscope, que es la mayor distinción que da Periscope... ...a los broadcasters, a, a las personas que retransmiten en directo... ...y la gente, pues se ha enterado, yo... Prácticamente no lo he comentado, pero la gente se ha enterado ¿eh? de que, bueno, pues a raíz de los más de 3 millones de corazones... ¿Qué? ¿No? Debido también a la audiencia, hay muchos Periscope que superan los 100.000 espectadores, eh, reproducciones, y entonces pues Periscope lo ha reconocido como VIP ORO. ...y la gente se ha enterado, la gente se ha enterado rápidamente... ¿eh? ...y hoy, hoy he estado antes las vías, que otras veces llego más tarde... ...pero hoy no, he estado antes, pero es que beso por aquí, abrazo por allá... ...que ojo, que también es típico, ¿eh? aquí la gente muy amable siempre... ...no hace falta que alguien reciba un reconocimiento para que... ...le den un abrazo, le den un beso, yo os recomiendo venir a las vías... Eh, siempre muy agradable, muy bonito... ...pero sí, esto al final lo que evidencia... Este, ...esta distinción de Víbor de Periscope... ...lo que evidencia... ...gracias José Luis... ...aquí siguen sí, las felicitaciones, feliz también en Periscope... ...que decía, que esto evidencia que estas protestas... ...tienen mucho interés para la gente... ¿eh? ...porque es la gente la que al final ha hecho... ...que se, en, se den corazones... Que lo, ...que lo reciba yo en este caso, ¿no? la, bueno, la cuenta, las retransmisiones, que hayan tantísimas reproducciones... ...es la gente la que ha logrado esto, porque esto interesa, hay tweets con el Periscope... ...que tiene más de 4.000, 5.000 retweets, cuando a lo mejor la cuenta tiene 200 o 300 seguidores... ...¿por qué? porque interesa, esto interesa, los medios no lo cuentan, los medios querían silenciarlo... ...pero esto interesa y mucho... ...y la gente ha demostrado que interesa... ...¿y quién lo ha reconocido?... ...pues Periscope lo ha reconocido... ...pero no me lo ha reconocido tanto a mí... ...se lo ha reconocido a la gente... ...a toda la gente que lucha aquí cada día... ...que cada día viene, pase frío, o truene... ...nada la detiene... ...entonces, esta distinción, este reconocimiento... ...realizado por Periscope... ...pues es un reconocimiento... ...a toda esta lucha, a toda esta revuelta... ...que muchas veces los medios dicen que... ...no muestran algo porque apenas tendría repercusión... apenas tendría interés... Los <ríe> ...apenas tendría... ...gracias, <ríe> Gracias ¡Eh! gente... <ríe> ...porque... <ríe> sí, <ríe> ...porque apenas tendría audiencia... ...y muchas veces se... Eh... Bueno, Maricarme. ¿Eh? He llegado, la, iba la manifestación de, de, de las vías por un lado y yo por otro. Pero a, a, yo llegué al final a la Gran Vía y estuve en la de, el 1 de mayo. Sí, Maricarme, pero sí. Y bueno, como estaba comentando aquí, mientras saludo a, a la gente, porque somos una gran familia, mientras saludo a la gente, ...que dicen muchas veces que no se retransmite algo porque no es noticia... ...porque no tiene interés, porque la gente no le interesa... ...no le interesa, millones de espectadores aquí durante meses en Periscope... ...y no le interesa, tres millones de corazones... ...porque la gente muestra interés dando y aportando corazones... ...y también dando estrellas que son corazones de pago... Sí interesa y por eso, y por eso Periscope... ...ha distinguido esta cuenta, mi cuenta, como VIP Oro. Por eso, porque sí que interesa. A la gente le interesa saber lo que le pasa aquí en las vías. Sí interesa. Entonces, el medio que no esté cubriendo esto... ...pues el medio que no se excuse, sobre todo los medios locales. ¿Cómo no va a ser noticia que en tu localidad la gente esté en la calle... ...siete meses... ...de manera diaria... ...¿cómo eso no va a ser noticia?... ...claro que es noticia... ...y Perisco pues le ha dado una bofetada... ...la bofetada... ...de <ríe> decir saluda al guardia... ...es eh, mi primo... ...tú dime a quién... ...y yo se lo digo... ...yo no tengo problema... Eh, ...le ha dado una bofetada a los medios... ...sobre todo a los, a los medios locales... Eh, ...porque hacer... ...que una persona... ...que va a cubrir... ...que va a cubrir... ...sí pero no sé quién es... ...es José pero aquí hay varios... Varios José. O sea, varios José. Varios policías. Te refieran policías. Tú me dices quién es. Yo te digo. Y yo le doy saludo. Aquí saludamos sin problema a todas las personas. ¿eh? Que aquí la policía local también es afectada. Uno moreno. Yo qué sé. Tú lo veamos. Lo enfoco. Y tú me dices quién es. Y yo le saludo. Pues decía. La distinción víboro. Que. ...ha concedido, me ha concedido Periscope, es una muestra de que estas protestas tienen mucho interés... ...tienen mucho interés público y que son los medios los que pretendían silenciarlo, los medios pretendían silenciarlo... ...y no lo han conseguido, no lo han conseguido. El alto, ¿el alto de quién? ¿De estos dos? ...se deja de cilio... ¿okay? <ríe> ...bueno, aquí estamos viendo... ¿eh? ...a la gente... ...a un lado... ...y a los agentes... ...al otro lado... ...en este 232... ...día... ...seguido de protestas en Murcia... <ríe> ...esto... ...sí que... Esto sí que interesa, esto sí que interesa. Oye, yo pregunto, o sea, yo me acerco y le, y, y, y le, y le pregunto. Oye, y, y, y si me esté tomando el pelo, pues no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, vamos a ver, espérate. Voy a preguntar. Bueno, una pregunta. Uno de los dos, se llama José. ¿No? Me están diciendo por aquí que, que hay uno aquí que es José, que le, que le salude. Igual la gente es muy también puede ser, ¿eh? También puede ser. Oye, pues aquí no hay ningún José, ¿eh? Pero bueno, yo ya veis, Yo me dije que salude, yo saludo, no tengo problema, ¿eh? Pero a ver, a, a ver si luego me va a llegar una, una multa ¿Pepe? No, Pepe no ¿José es Pepe? <ríe> <ríe> Mari, déjalo Dice Feli Bueno, oye, que igual creían que le estaba tomando el pelo, ¿eh? ...igual creían que le estaba tomando el pelo... ...podría ser... ...bueno... ...aquí estamos eh... ...hoy... ...iniciando esta jornada... ...algo más tarde... ...insisto porque al llegar aquí a las vías... ...pues la gente... ...me estaba felicitando por la distinción de Periscope... ...también me he incorporado un poquito más tarde... ...no a las 8... Eh, ...esta mañana... ...no mostré porque... ...bueno, cuando la manifestación iba por un lado... ...yo iba por otro... ...la manifestación de... ...que tuvo lugar desde las vías... ...junto con la gente de la marcha... ...contra el paro y la precariedad... ...que tuvo lugar desde Lorca hasta Murcia... ...y que esta mañana se inició el último tramo... ...aquí en las vías... ...y acabó en... ...la Gran Vía... ...donde se unió a la manifestación ya tradicional de cada año, de, de primero de mayo, de, de, del Día del Trabajador, donde es convocada, como cada año, por, por los sindicatos, y, y ahí, ahí estuve, eh, durante un buen rato, eh, no sé si hora y media, durante hora y media, bueno, eh, también los sindicatos UGT, los secretarios generales de UGT, Comisiones Obreras y, y la USO, ...tuvieron sus palabras... ...estaba también Joaquín Sánchez... ...de la plataforma de afectados por la hipoteca... ...luego vimos... ...bueno ya entramos... Eh, ...en el centro... De, de, la, ...de la manifestación... ...nos encontramos con los afectados de... ...de la venta fraudulenta de Baleo. De, ...de hace más de 20 años, eh... ...hace más de 20 años y aún llevan... ...esperando una sentencia judicial... ...más de 20 años, afectados de Baleo. Pedro Soto, estuvo comentándonos que su padre falleció, tra era un trabajador de Baleo de y él sigue ahí en la lucha, mi admiración profunda, yo cuando estuve en Barcelona viviendo pensaba que ya esto había acabado y me enteré hace no mucho de que esta lucha sigue, ¿eh? más de 25 años los, los trabajadores de, de Valeo no no sé. comentan que hay en Facebook, que no se enlaza el o algo de eso, bueno en breve comenzará la transmisión de Cecilio no sé si lo has conectado no lo has vale. conectado, o Vale, pues lo, lo comentaré Lo comentaré Mira, díselo a Antonio Aquí, este Coméntalo a Marcos Sí Dice, saludos José Antonio Me comentan que, porque se está retransmitiendo También en directo en Youtube Ahora mismo estamos retransmitiendo en Facebook Y en Youtube al mismo tiempo Y... Comentan que puede ser que haya algún problema en que en Facebook, en YouTube todavía la retransmisión no esté en directo. Si está, bien. Y si no está, lo estará. Y si no lo estará, luego estará el vídeo. ¿Eh? Sí, porque aquí al final, José Antonio, retransmitimos... Eh, de hecho, en breve también se retransmitirá por los tres lugares a la vez. Facebook Live, YouTube y Periscope. Ya en Periscope, ya más lejos ya no se puede llegar prácticamente, ¿no? Ya eh, una vez que te reconocen como Viporo, ya lo siguiente es, pues bueno, seguir difundiendo, seguir seguir la cuenta, eso sí, porque aquí lo que es muy es muy sorprendente para muchas personas, yo a mí, pues, disculparme, pero no me sorprende tanto, y es que eh, hay cuentas en Periscope que tienen... ¡Venga, fins de más! ¿Dónde ¿Qué? nos vemos todos los días? ¡En las vías, en las vías! ¿Quién no espera en las vías? ¡La policía, la policía! ¡Hasta la la <risa> mañana! la mañana, mañana bebé! Pues... Decía que... Que en Periscope hay cuentas que tienen miles de seguidores O decenas de miles de seguidores Y no tiene... Pues... Vídeos con... 100.000 reproducciones como tenemos aquí, ¿no? Como esta revuelta de la, de la, de la huerta. O tres millones de corazones como esta revuelta de la huerta. ¿Por qué? Porque esto al final, quien lo hace grande es la gente, eres tú que estás ahí, ¿no? Y claro, yo hace ya tiempo que tengo una frase en las redes, que bueno, un día, pues pensándolo, dije, a ver, es, que, es, es mi modo de vida, ¿no? Es que. Mmm, ...prefiero que me acompañes a que me sigas... ...entonces no doy tanta importancia... ...a tener seguidores... ...y al final se demuestra ¿no?... ...es decir quien te quiera acompañar te acompaña... ...ya te siga o no te siga... ...pero una persona no hay que coaccionarla... ...ni para que se suscriba a un canal de YouTube... ...ni para que te siga, ni para nada... ...tú la puedes invitar... ...si se quiere ir que se vaya... ...si quiere volver que vuelva... Eh, ...hay personas... ...yo mismamente presto mucha atención... ...a cuentas en Twitter... ...a las que no sigo... A muchas las, las tengo en listas, ¿por qué?, pues porque publican tantas cosas y a, y a todas le daría RT, que al final mi cuenta sería eh, RT de unas cuantas personas, entonces, bueno, pues al final lo que me gusta es que esas personas me informan, conversan conmigo y no hace falta que nos tengamos que seguir mutuamente o a veces la mayor parte de gente que yo sigo no me sigue y la mayor parte de gente que me sigue yo no la sigo, un cosas así, ¿no?, pero claro, eso muestra luego... ...que hayan tantísimas... ...personas siguiendo este Periscop ¿no?... ...insisto que esto interesa... ...esto interesa... ...y, la, y los medios pues se lo están perdiendo... ...los medios se lo están perdiendo... ¿eh? ...el formar parte de la historia... vienen, hace su fotografía, su... ...luego ahí pues para su archivo... ...pero tú que vives... ...esto todos los días... El, ...ese sentimiento el roce hace el cariño, y ese cariño no te lo da una instantánea, no te lo da un vídeo visto con el tiempo, ese cariño te lo da el participar aquí todos y cada uno de los días, el bajar a las vías y luego ver el periscope, o el estar viendo el periscope y bajar a las vías, o no poder venir a las vías y ver el periscope, o incluso no ver el periscope y, y, y estar aquí en las vías todos los días, todos los días. ...vamos a ver aquí la gente... ...mira, vamos a... ...vamos a ver, aquí tenemos a otra de las grandes familias de las vías... ...y... ...todos los días nos vemos en las vías... ...todos los días, ¿eh? ...todos los días nos vemos en las vías... ...todos los días, José, todos los días María Dolores... ...y luego... ...quería hacer mención para la gente de, de Perisco... ...que comentaba Marina que había pasado seis meses fuera... ¿Eh? entonces José, entrevista tú a Marina... entrevista a José Marina, venga... Que me explique, que me explique Marina No, y que nos explique de, de, de cómo se conectaba a ella, cómo vivía esto desde la distancia. ¿A través de qué plataforma veía a Cecilio todas las noches? Pues me conectaba al Facebook y a través de ahí veía los vídeos y ah bueno sí a través de, de Facebook y comentaba todas las noches que podía comentaba. Pero vamos, todas las noches cenando, te tenía de fondo. ¿Y te servía para mantenerte bien informada? O sea, ¿sabías más o menos lo que pasaba aquí o cómo? Sí, sí, totalmente, vamos, me enteraba de todo lo que pasaba. Sí, sí. Muchas gracias, Cecilio, por mantenerme conectada. Sí, eres un crack. ¿no? Sí, eres un crack, vamos, me ha servido de mucho estos meses, para estar cerquita de mi gente. Pues eso, que... Y notaba, y notaba el calor de Murcia, y notaba el calor de Murcia porque allí en Dublín hacía más frío que aquí. Sí, sí. Oye, por cierto, ¿y cómo va la pasarela ballesta? ¿Esa? ¿Eso Pues eso digo yo, que ¿cómo va? Pero de momento la podemos ver que está parada, lleva parada varias semanas. Y Sí, yo creo que deberíamos hacer una inauguración algún día, cortar la cinta, ponerle una placa, como la de plaza del soterramiento. Ya que tenemos la plaza del soterramiento, pues podemos hacer eh, pasarela ballesta. pasarela ballesta? Ballesta fue, de, sí, fue, sí, sí. fue tuya, ¿eh? Bueno, y tuya también. No, no, no, pero, pero, pero a cada uno lo suyo. Un día me vino José, y dice déjame el micrófono que tengo yo que hablar. Y claro, el micrófono es de, es de José también, eso él lo sabe. Y entonces dijo, tengo la propuesta de que la pasarela sea pasarela Ballesta. Y al final triunfó, ¿eh? Allá. El José Ballesta, el alcalde bueno, del muro. Ya. Sí, pero es muy largo y en redes todo el mundo está utilizando el hashtag Pasarela Ballesta. Y ah, yo creo que lo que ha triunfado y es el nombre que hay que ponerle. Se, se, lo, merece, se lo merece como merece recuerdo, la se, la, se lo está ganando a pulso y se, la se la lo merece. Como se canta aquí, se lo merece. Igual que tú te has ganado el premio VIP, pues él se ha ganado el premio a, a llevarse a que la pasarela lleve su nombre. Sí, menuda la distinción. Por ser el alcalde... ...que ha sido capaz de separar la ciudad en dos... ...de partirla en dos... Gracias. ...pasará a la historia como el alcalde del Muro... ...yo, yo muchas noches... Eh, ...o sea muchas veces comento que, que... si esto estuviera ocurriendo en Madrid... Eh, ...tendríamos en todos los medios, todos los días... ...que Carmena está dividiendo Madrid en dos... ...que Carmena no visita... Eh, ...la mitad de la ciudad... Y, ...y aquí en Murcia... ...parece que eso no importa... ...que el alcalde se haya olvidado de... ...de la mitad de la ciudad... ...que nunca la visite... ...bueno ha ido a alguna peña hacerse alguna foto pero pero por aquí no viene nunca y, y, y además construye un muro o sea en otras ciudades sería escandaloso en Barcelona, en Madrid, Valencia sería escandaloso y, y estaría todo el día en los medios pero aquí en Murcia parece que da igual van a dividir la ciudad en dos y no pasa nada la gente siempre hablando de manera sensata ¿eh? yo por eso yo soy un entusiasta de, de escuchar a la gente porque luego te ponen la televisión y tiene a, a lo que se supone que son creadores de opinión, que yo más bien creo que son difu difusores de basura, porque de la mierda puede crecer las flores, de los diamantes no. Pero es que de la basura que pone... No, la frase no es mía, la frase de Nilsa Curbelo, ojo, eh, personaje a tener muy en cuenta, eh, Nilsa Curbelo, que dice que del estiércol pueden hacer flores, de, la, de los diamantes no. Y eso es porque esta mujer se mete en bandas en en pandillas, en, en, creo que es en Honduras o en El Salvador, para rescatar a la gente, a los jóvenes de las pandillas. Y entonces allí, de las maras, por ejemplo, ¿no? Entonces allí la gente le dice que las maras son lo peor, ¿no? Son basura, son mierda y tal. Y ella lo que dice es que de la mierda pueden hacer flores. De los diamantes no, no, Que hay mucha gente que dice, pues mi hijo es una joya, pues, pues mira, pues de, lo, de, de las joyas no nacen flores. Yo desde que escuché esa frase ya. ...no me gusta que me digan joya ...antes tampoco, ya de ese día tampoco... ...y entonces... ...decía, los creadores de opinión... ...no, que últimamente... ...ya también se ha demostrado que eso de que... ...presentaban a alguien en televisión y decía... Eh, ...tiene estudios de no sé qué, de no sé cuántos... ...máster de no sé qué... ...y ahora ya se dan cuenta que los máster han caído... ¿eh? ...sí, sí, sí... ...aquí todos los días son máster... ...y la gente, los otros están, ...todos los días están perdiendo máster... ...eh... ...sí, sí... Y aquí al final es la gente la que la sabiduría propia, el conocimiento se adquiere, pero la sabiduría se posee, se tiene, ¿no? ¿Eh? Y la gente es muy sabia. La gente tiene mucho poder, el pueblo tiene mucho poder, aunque la gente no lo crea, pero cuatro personas no, cuarenta sí, cuarenta sí. Hacemos mucho, pero tenemos que estar unidas, y cuantos más, mejor. ...Pare Dolores es que se, se, se, se pone para adelante porque quiere llegar quiere, llegar... ...quiere decirle a la gente que esto es así, que entérate, vengáis, que vengáis. entérate... ...que no seáis tontos, que no creáis lo que os dicen, que todo es mentira... ...ahí está, eh, lo quiere decir con fuerza... ...pues aquí tenemos... También ...en un programa de, de la radio que, que por cierto habla Ramón Calero y José Bodalo, ...que Ramón Calero fue eh, pertene pertenecía al Partido Popular... ...aunque es un hombre que, que da gusto escucharlo... ...porque es un hombre que tiene bastante sabiduría... ...y José Bodalo, que está con él... ...pues la verdad es que son gente que da gusto escucharlo... ...pero sin embargo... <coughs> ...dijo una cosa en la radio... Que, que, en ese, que, ...que no era real... ...y es que decía, dice, claro la gente está protestando en las vías... ...y están protestando... ...por, por una cosa que ya tienen... ...que es el soterramiento... ...bueno pues hay que decirle a Juan Ramón Calero... ...que no, que se informe mejor que no, no está el soterramiento todavía, lo único que tenemos es ese que lave en superficie, el soterramiento todavía no está, no hay nada de eso. Entonces, bueno, pues eso hay que hacerlo saber porque la gente, porque la gente cree, cree que, que ya está hecho. Bueno, pues yo le invito a Juan Ramón Calero a que se informe y que además, si quiere venir también, que venga, que todos somos válidos. ...y él precisamente es una persona que... ...aunque no comparto su ideología política... ...sí que me gusta escucharle bastante... ...porque veo que es un hombre que... que, que tiene mucha sabiduría y que sabe mucho. Eh, bueno, aquí hay quien gira la cabeza también... ...pero oye que cada cual... ¿no? ¿Eh? ...cada cual... ...aquí, mira, aquí tiene un micrófono... ¿eh? ...para que también comparta su... ¿eh? cuando quiera, esto... ¿eh? ...y que lo compruebe... ...yo lo que le digo a la gente es... El gobierno dice que está habiendo soterramiento. La gente que vive aquí dice que no. Los que dicen que sí son los mismos que tienen un aeropuerto sin aviones, que nos cuesta más de 20.000 euros al día, que tienen un que acaba, o sea, un, una autovía que acaba en un bancal de limoneros, que tienen al, al expresidente ex, ex, ex imputado por tres causas, que, ...que decían todos... ...estoy con Pedro Antonio... ...que no sabemos dónde están los 600 millones... ...¿cuánto has dicho? 600, 600, 600. millones de desaladoras... Quizás, ...600 millones... ...600 millones de desaladoras de escombreras... ...que no se sabe dónde están... ...porque además... ya está... ...parece ser que ya el fiscal tomado, ha, ha tomado... ...ha eh, tomado... ...carta en el asunto... Y, ...y dice que efectivamente... ...se creó... ...la desaladora para evadir... ...para, para robar en este caso... ...según parece que... Presuntamente, no sé a que luego digan que, que tal, pero presuntamente parece ser que se han repartido el dinero entre los políticos de Murcia, los, los políticos que en ese momento el presidente era Ramón Luis Valcárcel 600 millones de euros, ¿eh? que se dice rápido, pero 600 millones. Son muchas pesetas. Y creo que Sacir también pedía 518 millones por el aeropuerto. No, no, el aeropuerto... No no no no ahora no no, no. No, no, no, no. No, no no bueno aquí una persona bueno, bueno. ...estábamos aquí hablando de los, de los desmanes del gobierno... ...y a quién va a creer, al gobierno o a la gente... ...la gente dice que no hay soterramiento... ...que se asoma por la ventana de su casa y lo ve y no hay... ...y el gobierno que está afuera y que ya lo ha mentido mil veces... ...dice que sí hay soterramiento, ¿a quién va a creer? A los que mienten, a lo, va a creer a los que mienten... O, ...o a la gente que está informada... ...porque ellos manipulan la información... ...le dan la información a los medios de comunicación... ...que tenemos aquí en Murcia... ...y ellos no la contrastan... ...y dicen, y, y son portavoces ...de lo que dicen los políticos. ¿Dónde vais? ¿Eh? ¿Eh? Bueno. bueno, José... ...no, no, si sí, no me voy, vete por aquí. Oye, espera, un segundo... ...que digo que antes te estaba mencionando... ...por tus fotos de Instagram... ...que me... ...gracias, Chema, que me comentaba... Eh, Marina de, de poner más fotos en, en Instagram y yo dije, digo, a ver, digo, si las pocas fotos que yo publico en Instagram es porque otra persona me la ha enviado y entonces te señalé pero no hay no Instagram, yo no tengo Instagram no, yo pero tú haces fotos y yo y luego las, las publico truco, pero yo las truco que parece un filtro de Instagram pero es no, no, no, otro programa mejor has, ¿Has visto? Claro, pero sí, sí, es verdad, verdad bueno Elena Hola, Al final esto es que debe servir para cuando haya algún problema el soporte técnico vaya más rápido y que no nos censuren de, de, de ninguna clase, para eso. Esperemos que no nos censuren, porque para lo demás al final es la gente la que tiene que mirar, la que tiene que... y si no yo, con, con que le transmita a cualquier persona, lo importante es eso, que se vea. Que se vea, Esto es lo que sí. Que se vea. Esto lo que sí que es, es una buena hostia a, a, lo, a, lo, a los medios locales porque... Perisco lo que ha venido a decir es que esto tiene interés, ¿sabes? Perisco, ¿Qué sabe Perico de Murcia? Entonces, si da una distinción es porque... Espera, no, no porque Elena prefiere no salir, prefiere no salir, sí. Y, y entonces eh, Periscope lo que está demostrando es que la gente sí tiene interés por ver esto. Y es una bofetada a los medios locales que creen que, que la gente esté en la calle 234 días, 3, 32 días seguidos, no es noticia. Y sí. tienen que venir de fuera de, de, de España a decir, oye, a que, esto decir, no, oye esto que, es que esto es noticia. Eso sí. es una vergüenza. Y que esto está pasando aquí. Exactamente. Y que vuestros medios de comunicación os están silenciando. Exactamente. ¿Por pues, qué es eso al final? A las órdenes del gobierno. Porque al final son Y aquí estamos para, dar, para dar difusión. Tú también emitiste en, en, en la noche de la pasarela, que mira, lo vi después. Mira. Estaba sí. con, con, con el Facebook de, de, de Miguel. Y, está, y, el, y el movimiento también o sea, el momento también crítico era un momento desagradable en la instalación de la pasarela. aquella noche era una noche yo estaba destrozadísimo en casa y, y, y además impotente de ver cómo estaban construyendo aquello y bueno y quién estaba retransmitiéndolo la gente sí, no estaban aquí estaba y creo que estaba Silvia no sé si se retransmitió esa noche Miguel y tú dirías no sé si alguien no, más sí, ¿sí? había había más gente había más gente pero vamos los que retransmitimos fuimos nosotros pero sí había más gente. Éramos pocos. Pero estabas ahí. Pero porque estabas fue ahí. con nocturnidad, fue a la una y pico cuando bajaron a. O sea, cuando llegaron a poner la pasarela, cuando ya todo todo el mundo estaba durmiendo. y Fue ahí el mismo está. día que por la mañana estuvo la policía aquí con armas cortas, amedrenta, amedrentando a los vecinos. Así Entonces, es. bueno. En fin, que Así lo tienen es. muy no bien es. estudiado todo. El, el miedo psicológico, el. Bueno, en fin. Es lo que hay, pero seguimos luchando. Pero y medios... por mucho que intenten todos, lo sabemos bien, saludos. Desde, desde Cataluña, Cataluña, no, sí, yo estoy en contacto con muchos catalanes y sé que lo están sí. sufriendo muchísimo, la, la manipulación de los medios, las mentiras que se dicen y bueno, y, y la represión que están sufriendo allí. Un besazo a todos los catalanes. ¡Ay, mis niños, que os quiero! Sí. <risa> Ella, además, la tita tiene un, un tuit que creo que está fijado en tu cuenta. Sí. Es la tita FDEZ, ¿eh? aunque si buscas la tita del muro, también te debe aparecer. ...y tiene un tuit en el que ella, porque luego se hizo viral... ...que creó un hilo en base a cómo le cambió la, la visión con de, de Cataluña... ¿no? Y, ...y eso pues evidentemente ahí se han visto reflejado... ...muchísima gente de Murcia, se han visto reflejado... ...y luego pues gente de Cataluña que lo ha agradecido... ...mira José te dice, gracias Maja... ...entonces buscarlo, ¿eh? buscar el tuit, eh, el perfil la tita del muro... ...a ver si esta, esta noche le hago un RT, no sé si le hice o no... Si lo hice, lo resubo. Y si no, lo pongo arriba, ¿vale? Para que lo, lo, lo podáis ver. Y como ella, pues muchísima gente en Murcia, que se dio cuenta, venga, hasta, hasta mañana, se dio cuenta de, oye, pues si en Murcia nos manipulan, ¿qué no estarán haciendo con otros lugares? ¿Qué no están haciendo con Barcelona? Venga, mira, hasta luego. Nada, ha visto, ¿eh? Hay que seguir adelante. Es la, la tita del muro. Búscalo y te saldrá la cuenta es la tita F D E Z la tita F D E Z la tita del muro y ahí tiene un tweet que tiene unos 6.000 eh, retweets más, más o menos ¿eh? venga, vais para el... Pablo vais para... ¿o no? ¿Para qué? ¿tú vas para el pellejo? ¿No? bueno, yo no sé si iré para allá ahora también o no sí, la tita del muro, Lula Venga, muy bien, vuelve, gracias. Bueno, pues la gente. Sí, ha habido varias personas que le ha cambiado la visión, ¿no? Ten en cuenta que, que f, mucha gente en Murcia vivía también con la información secuestrada, ¿no? ¿Eh? Entonces, a la que. Han sido los protagonistas, de, de hecho en periodismo se dice muchas veces que. ...que uno no sabe cuánto se miente en periodismo... ...hasta que es el, el... protagonista de la noticia, ¿no?... ...hasta que uno es protagonista de la noticia... ...entonces, aquí la gente se ha dado cuenta... ...se ha dado cuenta... ...imaginaos la de cantidad de, de años... ...que yo he estado entre Barcelona y Murcia... ...y contándoles la realidad de un sitio en otro... Y, ...y así, y parecía que como lo contaba... ...pues, alguien de la calle, igual que tú... ...pues, tenía menos interés, ¿no?... ...o que podía estar... Eh, distorsionado ¿no? y en cambio era la realidad ¡Ey Jorge! ¿Qué tal Jorge? ¿Sí? Viene por aquí, ah mira, viene por ahí tu madre ¡Eh! Espérate, vente por aquí Irene el otro día estuve entrevistando aquí a a, a Jorge y el micrófono falló y en sí, Facebook sí. me dice la gente me dijo, creo que era Mariana me, Mariana Jiménez dijo qué pena no haber escuchado la entrevista de ese pero chico tan, tan guapo yo También es verdad que sí. no, no, se, no se oye y Carlos me enteré después pero va a haber días sí, sí porque me lo, me lo, me lo comentaron, sí. pero bueno habrá días para que lo podamos entrevistar los dos, claro que, que sí. además Jorge y Juan Carlos se expresan con una claridad tremenda y además sí. le, le, le gusta también oh. estar aquí, mira Juanvi Sí, a esta ¿Eh? este me encanta. ¿Verdad que sí? ¿Eh, Jorge, sí o no? Pues me ha pillado, sí. que lo había escuchado ya para acostarlo, Y me ha pillado, que he dicho, voy a bajarme fumarme un cigarro. Ahora Había un 10 minutos. Mamá, me voy contigo. Digo, 10 minutos. Y, y ha aquí, aquí estamos. a saludar. Es que es ah, muy lo majo. Es el último, pero bueno, hemos llegado. Sí. ¿Eh? ¿Qué? Que ha venido aquí a saludarnos a, a, a mí, a la gente que nos está viendo. Sí. A toda la gente. Sí. Y apoyar, a ver, díselo como el otro día. Vamos, espérate, que yo. Porque me canso, ¿sabes? Claro. Eh, no, no, no, bien, bien, bueno, sí, sosténlo. Jorge. Sí. Tú explícale a la, a la gente, tú explícale a la gente, ¿tú quieres muro? No. ¿Y por qué no quieres muro? Porque así no pasamos por las vías. Y, y yo quiero pasar por las vías. Pues... tú quieres pasar por arriba, ¿no? Tú quieres pasar de un lado a otro de la calle, por arriba. Bueno, por ahí. Por arriba, quiero decir, no por la pasarela, sino por las vías, en, en este caso. Y si las vías las quitan, el tren pasa por abajo y arriba hay un pequeño jardincito, hay una calle, hasta mejor. Sí, yo creo que por un jardín y no tantas vías por allí. Yo creo que por abajo, soterrado. ¿Ah, sí? Sí. Yo por... creo que esté por abajo. Porque me dijiste el otro día que el colegio de tu hermano Juan Carlos y el tuyo está... Ay, no, sí, por ahí está, sí, por ahí, ya te lo dije que sí. ¿Verdad? Sí. Y si un día tienes que ir a, al instituto, seguramente también sí. irías aquí al Marino Vaquero. Sí. Claro. Pero me gusta el peserolo, no, no lo sé. Ajá. Si le gustan a ellos, sí, pero si no le gustan, no. Pero tú prefieres... ¿Tú qué prefieres? ¿Un jardín? ¿Una calle? ¿Un muro? ¿Tú qué prefieres? Un jardín. Sí. Un jardín para pasar por arriba, para que, el, para que el tren vaya a su terro mejor. Por abajo y la hay un jardín. Hay un jardín. Darío, chulo, para... ¿Eh? Un jardín donde no están las vías. Sí. sí, un jardín con flores mejor, porque yo quiero... ¿Con lo que le gustan las flores? Porque se las ahí doy ahí. a mi madre. De... Sí, sí. Hola, eh, que se pone nervioso. Pues no, mira, no, no, no, no van a venir ya la policía. ¿Eh? Se nos va a tener que marchar. Van a abrir al tráfico y a, enciende las luces. venga, dile a todos Buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches. Noche a todos y hasta mañana. Y se lo a la cámara. Despídete. Buenas ¿no? noches a todos y buenas. Y hasta buena mañana. mañana. ¿Y dónde nos vemos está... todos los días? En las vías, en las vías. Sí. Muy, Muy bien. bien. venga y no, que, no, que no, que no, que no queremos muros. Ahí. Venga, vamos, Venga. Venga, vamos Dí buenas noches, adiós, buenas noches Venga, nos avisa de que la policía va a pasar Y por eso el apartarnos, estábamos aquí en el Paso de Cebra Hablando con Jorge que el otro día pues el micrófono no estaba bien conectado Y entonces no se escuchaba bien ...sobre todo más en el momento que estábamos entrevistando a su hermano... ...su hermano mayor... ...Juan Carlos... ...y bueno, pues... ...mucha más cordura que muchos políticos... ...comenta Loli... ...desde luego, eh... ...desde luego, eh... ...además... ...Jorge y su hermano... ...siempre que han hablado con mucho sentido común también de hecho las intervenciones de los niños y las niñas aquí suelen ser muy precisas con mucho sentido común con mucha empatía muy acertadas y bueno y la verdad que normalmente nos dejan sin palabras ¿eh? porque claro te dicen. Te dicen las realidades tal como son. Entonces, ¿qué le vas a contar? ¿Qué le vas a contar? Un día una, una chica de. una chica de Madrid. No recuerdo en este momento el nombre. Y, pero, pero fue un día que hubo mucha afluencia aquí en las vías. ...y que estaba de paso aquí... ...y decía... ...oye, ¿y por qué no votáis... ...si queréis muro o no queréis muro? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? a ¿Eh? Esa pregunta... Pues dice, pues claro... ...claro, si es que... ...no ¿Eh? dice que sí, que, que la recuerda... tenía creo recordar que con una amiga... ...y un... ...y su hermano... ...tenía aquí amigos en, en Murcia... Dejé ¿Es que así. Bueno, la policía ha dejado sí, sí, ya nos quedamos nosotros solo. Sí, ya nos quedamos justigos, Quedamos justicos, ¿eh? Pero lo que, lo que esperamos es que no hayan obra esta noche. Se supone que no, ¿verdad? No, porque hoy es festivo. Porque hoy es festivo. a saber. En vez de vigilar las calles problemáticas. Así es. Hay gente, hay gente, bueno. Incluso que hubo un grupo de.. si era un, un sindicato, la policía o, que también estaba, está en internet el, el comunicado, que decía que eh, quiere una justificación de la presencia policial que hay en las vías todos los días. Y que mientras en otras partes de la ciudad están aumentando la delincuencia, aquí hay una cantidad desmedida de policía para, ya veis, la labor que hacen. O sea, en Nochevieja no estaba. ¿Por qué en Nochevieja no estaba? Y la gente estaba aquí, la gente joven, incluso tirando petardos en las vías. Vamos, no se te ocurra tirar un petardo ahora que, que, que te condenan por terrorismo, ¿sabes? Pero en cambio en Nochevieja no había problema y no había policía cuando jugó el Barcelona tampoco había el Barcelona en la Copa del Rey en el estadio de la nueva Condomina con el Real Murcia, tampoco había policía y no pasó nada entonces, nada terrible, quiero decir la gente es pacífica, la gente lleva 232 días seguidos de protesta 232 y mira, que tiene pues esta pasarela eh, esta pasarela eh, que no la quiere. En Reyes, creo recordar que sí hubo, ¿eh? Quiero recordar, es cuestión de mirar el perisco. Puede ser que hubiera menos, pero. Pero vamos, que ahí igual me. Igual estás tú en lo cierto, Mayor Yo me, me quedé mucho con el día de Nochevieja porque. Es que estábamos en, la, en las propias vías, es que estamos ahí, estamos en las vías. ¿eh? Toma, hace, tomando allí las uvas, haciendo las campanadas. Y luego con música. Es que estábamos en las propias vías. ¿eh? Entonces aquello fue. ¿eh? Mira, aquí Maricán me está aquí incitando a Jesús. A ver, Jesús, ¿qué pasó? a ver. a ver. Jesús. ¿Qué estás está cantando? A ver, ¿Dónde nos vemos todos los días? Vía, vía. ¿Dónde nos vemos todos los días? Vía, Vía, vía, vía. El día, de, el día de Reyes yo creo que, que sí, pues es que la policía. Yo recuerdo aquí que nos comimos el roscón, eso sí, ¿eh? hubo roscón de Reyes para pa mucha gente. Y, y fue no, Jesús, no se sé, pierde una ¿no? El día de roscón, no sé, yo comí tres o cuatro ¿eh? A mí me costó pillar uno. Y él, en cambio, ¿eh? El roscón de Reyes. Sí, sí, Jesús es es tremendo. Bueno, pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir y mañana vamos a despedir con una de las figuras de, de esta ya mítica pintura aquí junto al Diony, también otro local mítico en esta plaza del soterramiento. y tú ya sabes que Murcia no se parte Murcia se comparte y aquí queda bien claro que el tren por abajo el tren por abajo a todas las personas que estéis viendo esto en repetición eh, que sois muchas personas un fuerte abrazo y, y a que estéis ahora ahí Ana Nuria, Sergio, Mariano, Aurora, José, José, José Luis, bueno, Alejandro, tremendo, ¿eh? Todos los días nos vemos en las vías. Murcia no se parte, tú lo sabes, yo también. Por eso se comparte. Sí, ahora alguien nos llevará. Vamos a ver. Una abrazada a tu Haz bien de más. Un abrazo y nos vemos mañana. Hasta mañana.